Cerato Studio es un software diseñado para producción de bits de forma muy sencilla. Me gustaría mostrarles esto utilizando un sampleo, el cual voy a tomar de mi librería aquí en la parte de abajo. Lo voy a jalar hacia la ventana del lado izquierdo, en la cual puedo soltar este sampleos, instrumentos, eh, etcétera, etcétera. Y al cargarlo, me va a entregar 8 punt puntos de reproducción que van a ser muy familiares para DJs. Son como si fueran Hot Cues. Los cuales puedo disparar con el mouse. Con mi controlador MIDI o con mi teclado. Utilizando los bot eh, las teclas del 1 al 8. Estos son editables, entonces puedo seleccionar uno, borrarlo. Y voy a crear los míos. También me da la opción de... Encontrar sampleos de forma automática o utilizando las funciones de Slicing. Vamos a crearlos a mano. Si me voy al, eh, cerca del inicio, sé que en este sampleo hay una sección de guitarra, puedo presionar la tecla más y menos para hacer zoom. Me coloco al principio del sonido que quiero y presionando la tecla 1, lo agrego como sampleo. Ahora, eh, si quiero cambiar la velocidad de reproducción, Puedo utilizar mi control de BPM, con el cual voy a bajarlo a un tempo eh, un poco más lento. Puedo dar doble clic y escri escribir el tempo que quiero. Y mi sampleo automáticamente me va a seguir porque tiene la función de Sync en el tempo encendida. También tenemos una función muy interesante, se van a dar cuenta aquí en la parte de arriba, que Cerato Studio me da una tonalidad la cual está extrayendo a partir del primer Sampleo que seleccioné. El programa cree que este Sampleo está en Re menor y se lo está aplicando al, al proyecto. Lo interesante es que si pongo a reproducir mi Sampleo y cambio esta tonalidad, mi Sampleo me va a seguir. Y esto lo hace con cualquier otro sampleo que, que yo agregue a la sesión. Vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, ya con este sampleo, digamos, lo puedo, eh, puedo marcar diferentes puntos. Vamos a marcar otro aquí para tener una variación de esa guitarra. Y ya que lo tengo aquí, puedo empezar a grabarlo. Voy a encender mi metrónomo y mi cuantización. Y del lado derecho tengo mi secuenciador. Voy a decirle que quiero grabar dos compases ponerlo a grabar y ahí tengo mi parte de guitarra. Ahora, a esa parte de guitarra le quisiera agregar tal vez un beat o algunas otras partes que la complementen. Para eso me puedo ir, por ejemplo, a mi browser y en la sección de baterías voy a encontrar eh, varios kits ya hechos y que vienen con su licencia de Serato Studio. Por ejemplo, si me voy a old Drum Kits, aquí puedo encontrar kits desarrollados por Gold Baby, por Dicap un gran productor. También tenemos algunos de Flostradamus, de, la, de el sello Fulls Gold. Hay una gran variedad de, de kits y sampleos ya hechos. Por ejemplo, aquí podríamos probar el Blue Kit de Just Blaze. Lo voy a tomar y lo voy a jalar aquí a mi sección de instrumentos. Y lo puedo empezar a escuchar y a reproducir. A ver qué sonidos tengo. Entonces, si pongo a grabar, lo que, lo que va a hacer mi secuenciador es grabar por eh, lo que le llama escenas. Son colecciones de, de partes musicales Por ejemplo aquí, si hago mi batería y mi guitarra Van a ir juntos ya que haga el, el arreglo de mi tema eh, Vamos a grabar la batería Dejo reproducirse y mientras está grabando puedo hacer OverDub Podría agregar unos hi-hats Para eso voy a apagar la cuantización para que queden un poco sueltos Que no queden pegados a la cuadrícula Y eso le va a dar un poco de movimiento Un poco de, de un sonido más humano a, a esa batería En la parte de arriba puedo agregar un poco de swing y si quisiera digamos si no, no tengo mucha habilidad para tocarlo o no se me ocurre algo que digamos alguna parte de batería que, que pueda quedar con, con mi beat aquí en la parte de arriba tengo un generador de, de ritmos de batería que me va a dar diferentes géneros diferentes opciones la puedo seleccionar y al presionar este botón me va a crear una parte de batería en este género. Por ejemplo, si creo una segunda escena y presiono este botón, van a ver que me genera automáticamente diferentes versiones de, eh, de, de bits de batería que van acordes al género que haya seleccionado acá arriba. lo puedo utilizar como una fuente de, de inspiración. Vamos a regresar al original que grabé y ahora podemos agregar eh, un tercer instrumento. Por ejemplo, podríamos agregar un, un sintetizador para hacer nuestra línea de bajo. Si me voy a la sección de plugins, aquí van a encontrar todos sus, eh, sus plugins compatibles con Serato con Studio, dependiendo de la plataforma en la que estén trabajando. Si me voy a la sección de instrumentos, voy a tomar, por ejemplo, el Bass Station de Novation. Lo voy a tomar, lo voy a soltar aquí abajo. Y automáticamente me abre la ventana del plugin para poderlo empezar a, a trabajar. Y en el secuenciador van a ver que ya tengo, eh, digamos, lo que sería mi piano roll, diferentes, eh, las diferentes notas. Pero me está dando solo las notas que entran en mi escala. Aquí en la parte de abajo, donde tengo mis, eh, mi, eh, mis pads donde anteriormente tenía los Hot cues, voy a tener eh, un, ocho números y un botón que se llama Play In Key. Si lo apago, me va a dar toda la escala cromática y me va a decir que, por ejemplo, la tecla A es Do, la S es Re y así sucesivamente, para permitirme tocar cualquier nota de, eh, de mi teclado. Si lo, si lo coloco en modo Play In Key, lo que está haciendo es quitando las notas que no entran en la tonalidad que seleccionamos aquí arriba. Entonces, en este caso, el, el botón 1 va a ser Re, el 2 va a ser Mi, el 3 Fa, el 4 Sol, y así sucesivamente, con puras notas que entran en la escala. Eh, ahora, vamos a buscar así una línea de bajo que nos guste. Con estas flechas que tenemos a los lados de nuestros, de nuestros pads, Podemos cambiar la octava. Y podemos empezar a grabar o a buscar una línea que nos guste. Si pongo a reproducir mi escena. Puedo buscar eh, una línea de bajo que me guste y en el momento que quiera puedo ponerlo a grabar Sin que se detenga la reproducción y grabar mi línea de bajo Y ahí ya la tengo corriendo eh, si quiero, me puedo ir, por ejemplo, a mi sintetizador y buscar algún otro sonido que me guste. Ese puede sonar interesante. Ya que lo tengo ahí, eh, si, digamos, ya estoy eh, produciendo este tema y, eh, por ejemplo, se lo voy a enviar a eh, algún cantante y tal vez no le queda bien en la tonalidad, podemos regresar a, a nuestro control de tonalidad y transponer todo el tema y todas las partes eh, melódicas y armónicas que hayamos hecho eh, solo con, estos, eh, con este menú. Por ejemplo, ahorita estoy en re menor. Y si cambio la tonalidad, escuchar cómo eh, la guitarra y el bajo me están siguiendo Me voy a ir por ejemplo a la menor Y ya mi beat está completamente dentro de esta tonalidad Lo único que no está cambiando es la tonalidad de, de la batería Porque eh, a veces al reafinar eh, sampleos de batería eh, modifican mucho su, digamos, como su característica eh, sonora entonces eh, el programa lo que está haciendo es dejarnos la batería en la afinación original y si queremos reafinarla podemos entrar al instrumento y con los controles de key shift y de tempo podemos cambiar la velocidad de reproducción de nuestros amplios y la afinación por ejemplo, si quiero tomar el kick y hacerlo más agudo o más grave, lo puedo hacer con key shift. Ahora, eh, ya que tengo esta escena, para hacer variaciones puedo seleccionarla y presionar alguno de los botones de más que tengo en la parte de abajo. Por ejemplo, esta dos, la voy a eliminar tantito. Y voy a hacer una copia. Al, al seleccionar eh, estos botones de más, me da la opción de hacer una copia de la escena que tengo seleccionada o crear una, eh, una sección vacía. Vamos a copiarlo. Y si me voy a la batería, por ejemplo, puedo eh, modificar la secuencia de mis hi-hats. Eh, vamos a dibujar a mano algunas, eh, eh, algunas notas de hi-hat. Un poco al azar. Entonces, si quieren modificar o crear variaciones, lo pueden hacer de forma muy, muy fácil. Vamos a ponerlo a reproducir. Y así podemos crear diferentes partes. Por ejemplo, podría tomar el primero, irme a la tercera escena y en esta eh, tal vez eliminar, por ejemplo, la batería. Voy a tomar el, eh, el loop de batería, lo limpio con el botón de Clear y ahora tengo tres, tres versiones de ese mismo loop. Uno eh, con la batería original que grabé, uno con la, eh, con la batería con los hi-hats editados y el tercero van a ser solo guitarra y eh, línea de bajo. Ahora, si quiero empezar a hacer el arreglo de mi tema, en la parte de abajo donde está el browser, hasta el lado derecho tengo un botón que se llama Song View. Al presionarlo me va a mandar a, eh, al editor de la secuencia de mi tema y aquí voy a tener un canal que se llama Escenas en el cual yo puedo empezar a colocar estas secciones que, que estoy generando. Por ejemplo, le voy, a, le voy a cambiar el nombre a mis escenas. Esta es parte A. Esta va a ser parte B. Y la tercera, vamos a llamarlo la introducción. Si tomo la escena de introducción y la jalo para aquí abajo, eh, la puedo empezar a colocar, puedo empezar a generar mi arreglo jalando escenas hacia el editor de escenas. Eh, por ejemplo, aquí podríamos tomar la parte A. Vamos a darle dos vueltas y de ahí nos vamos tal vez a la parte B. Terminando la parte B, regresamos al intro y vamos a utilizarlo como una especie de final. Selecciono la primera escena y la puedo empezar a reproducir. Algo interesante es que será eh, estudio en todos eh, sus reproductores de instrumentos, amplios, si se dan cuenta, genera la forma de onda eh, al momento de reproducirlo. También si presiono el, el botón del track de master en la parte de arriba, me va a mostrar la forma de onda como se va generando en tiempo real. Y si quisiera agregar efectos a, a, a mi producción, puedo presionar el botón FX... Y eso me va a abrir la línea de efectos en la parte de abajo. Me da dos secciones. La, el, los tres del lado izquierdo son para eh, diferentes partes del instrumento. Por ejemplo, si quisiera ponerle algún efecto a esta tarola, lo puedo seleccionar aquí. Aquí me da la lista de efectos. Por ejemplo, vamos a probar un dobeco Y ese efecto solo está aplicando para el el sampleo que tenga seleccionado aquí, por ejemplo, el Hi-Hat no tiene ese eco. Podemos encenderlo y apagarlo con este botón y aquí tenemos su control. Si queremos aplicar un efecto a toda la batería, vamos a utilizarlos del lado derecho y podemos utilizar eh, los efectos que vienen con Cerato Studio, que son los que vamos a encontrar en esta lista. O si nos vamos a la sección de plugins, en la sección de efectos podemos utilizar nosotros el efecto que queramos en, eh, como plugin, algún BST algún o audio unit que tengamos. Por ejemplo, voy a tomar OTT, lo voy a eh, colocar en uno de estos tres espacios y lo puedo empezar a trabajar aquí arriba. Vamos a una escena que sí tenga batería. Hago la edición de mi plugin. Y puedo escuchar la diferencia entre el plugin ap aplicado y apagado presionando este botón. Puedo escuchar cómo se hacen mucho más brillantes los hi-hats, por ejemplo. Así podemos agregar cualquier plugin que tengamos eh, instalado en nuestra computadora y también si nos vamos a la sección de Song View y al track de Master, podemos agregar efectos en eh, la línea de masterización. Por defecto ya nos va a dar algunos efectos cargados como eh, Brightener y EQ, el cual es un ecualizador que nos va a dar más brillo en los agudos. Eh, master compressor, un compresor diseñado para trabajar con el, eh, con el master y un limitador, que, es, que sería una cadena básica para empezar a hacer digamos como la finalización de nuestro tema pero también podemos utilizar eh, nuestros plugins que tengamos instalados por ejemplo en la sección de ODFX. Eh, Effects si tengo algún plugin que utilizo para masterización por ejemplo Ozone Elements, lo puedo cargar aquí abajo y si me voy a mi vista del de, de tema puedo lupear una sección utilizando eh, esta barra de loop enciendo eh, el, el botón de lupeo. y ahora al reproducirlo me voy a mi master y utilizando el plugin puedo empezar a modificar el sonido de mi producción por ejemplo me puedo ir al maximizador modificar su control de threshold para eh, empujar la señal hacia el limitador y mayor para abrir la, eh, eh, la imagen estéreo de mi tema y el ecualizador por si quiero por ejemplo eh, modificar los agudos eh, eh, atenuarlos un poco y empezar a hacer la finalización de mi tema utilizando cualquier plugin que yo tenga instalado o los que ya vienen con cerato Studio. y realmente esta sería la idea de, de este programa eh, está pensado para permitirnos trabajar con eh, nuestras ideas musicales de forma muy rápida y muy sencilla sin tener la complicación de, de tener que hacer nuestra configuración de canales ruteos Configuraciones complejas de efectos eh, nos quita toda esa, eh, digamos, como esa barrera de, de conocimiento que tal vez necesitaríamos. La idea es poder hacer bits y poder hacer eh, producciones hasta edición de audio porque eh, se puede hacer. Es una de las funciones nuevas que tiene Serato eh, Studio 1.4. Podemos agregar un canal de audio y jalar temas aquí para, por ejemplo, hacer... Eh, edits para DJ, o si a este tema yo le quisiera agregar una voz, lo puedo agregar en este canal. La idea es que nos permite trabajar todas estas, eh, eh, estas ideas musicales de forma muy sencilla.